Finalmente, el Comité Político, el Partido de la Liberación Dominicana, decidió aumentar la matrícula de Comité Político de 35 a 45. Yo vi, a propósito de eso, hace unos días, una entrevista de Felucho Jiménez, miembro del Comité Político de PLD, que ha planteado que no quiere seguir en el Comité Político para darle paso a personas jóvenes, eh, buena tarde. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, Omar. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Un placer. Omar, es para saber lo que van a hacer aquí en los, los maestros con toda esta basura. Hay mucha basura en los maestros. Bueno, Móvil Soluciones, Alcaldía, en los maestros me están reportando que hay mucha basura. En los maestros, decen una vuelta por los maestros, que está repleto de basura. Ellos ven el programa diario. Incluso cuando alguien reporta, ellos inmediatamente van. Tengo que ser honesto con eso. Pues miren entonces, este, eh, el comité político, veía a Felucho Jiménez. Que hablaba de algo que yo he hablado aquí en varias ocasiones decía, oigan esto, a propósito de elevar el Comité Central del PLD a mil personas, el Comité Central, que muchos de los propios dirigentes del PLD y de cualquier partido se sabe que un Comité Ejecutivo con mil personas es inmanejable. Y Felucho ponía un ejemplo que yo lo he puesto varias veces aquí. ¿Cuál ejemplo? En el Partido Comunista Chino. China tiene 10 millones de kilómetros cuadrados. Casi 10 millones. Le faltan, algo, pero para redondearlo, 10 millones. República Dominicana tiene 48 mil kilómetros cuadrados. China tiene casi 1.400 millones de habitantes. Oigan esto. Casi 1.400 de millones de habitantes. Aquí hay 10 millones de habitantes El Partido Comunista Chino Su Comité Central ¿Tú sabes cuántos miembros tiene? 300 El Partido de la Liberación Dominicana Ahora va a tener mil Un solo partido Un solo... No, pero el PRD antes tenía 2000 mil El Comité Ejecutivo del PRD era dos mil Para que el le encanta Se... que lo y... Que lo tienen y que... Bueno, Entonces, oye, ¿cuánto tiene? El Comité Político del Partido Comunista Chino, ese partido que tiene millones de miembros, ellos le llaman Comité Permanente, nueve personas. Nueve personas son los dirigentes principales de ese partido que tiene 1.400 millones de habitantes y 10 millones de kilómetros cuadrados. Es para que ustedes vean la ridiculez de estos partidos dominicanos, con esa membresía tan amplia, de que mil personas de un comité ejecutivo. Pero tú sabes cuál es el problema, que todo el mundo aquí quiere ser dirigente, sí. y quiere ser de un comité, y, y, y jefe, es un síndrome que hay. Presidente que sea de Junto de Ciudad. No, aunque sea, no, no, no, y te y te Y tú vas, y el doctor Peralta es testigo de eso, un club se divide, Van a una elección, nunca se divide. Se divide un sindicato, se divide una asociación de campesinos, porque todo el mundo quiere, Dios mío. Pero tú ves, los sindicalistas de aquí tienen 50 años. Gabriel de Río dirige la casa. Pepe Abreu, Pepe Abreu dirige la que sé yo qué. Antonio Marte dirige a Conatra. Juan Ubiere dirige la... Y, y, y, la misma porquería. Y los dirigentes no se retiran. Entonces, por eso es que este país... Por eso es que este país está atrás. Mira, hoy escribe casualmente Pablo Germeno eh, Forastieri, un muchacho muy inteligente. Escribe bien, doctor Peralta. Y él dice que aquí hay dos circunstancias que te demuestran lo atrasado, que yo estoy cansado de decirlo eso. Lo atrasado que este pueblo y lo, lo que nos falta por llegar. Él pone dos ejemplos, como la gente reacciona ante esos dos ejemplos. Él pone el primer ejemplo, las tres causales del aborto. El mundo entero está permitiendo que si una mujer corre peligro de vida, se le practica un aborto. Todo el mundo, y eso es una cuestión científica, cuestión médica. Y él dice, hay que ver cómo políticos y gente que tú haces desnivel, con ese atraso y esa vaina, y se oponen a eso... O sea, nosotros, una vergüenza realmente. Y él dice, el otro aspecto que nos pone como gente primitivo, es el de la gente, dice, que, que no me voy a vacunar. Pueblo qué queme, eso te dice a ti que, que somos un pueblo que estamos en el siglo XVIII. Muy atrasado. Oye, y las vacunas no son las que han impedido. El polio, el sarampión, la tifoidea, la que se yo qué, la viruela. La viruela. Pues son las vacunas que han acabado eso. Y tú oyes disparatoso hablando caballá. No que la vacuna, pero señores. Pero, y, y oye, ese muchacho escribe ese artículo, genial. Sobre eso, entonces, eso te dice a ti que como pueblo nosotros estamos a 200 años luz de, de salir de este atraso. Porque en cada tema, nosotros, en cada tema importante, que ya la civilización se ha ido adelante, nosotros quedamos rezagados. Siempre salimos con un disparate. Oye, siempre salimos con un disparate y que hay gente creyendo en brujería, gente creyendo de que, que la moringa, que la vaina. O es sea, una vaina absurda. Cuando tú veas eso así, tú dices, no, estamos... No, no hay nada que buscar. Entonces, mira, muchachos, tú estás loco. No hay nada que buscar. Eso, eso, eso me... a mí lo que me da pena eso, sinceramente. A mí lo que me da pena es porque estamos atrasados. Estamos atrasados. Estamos lejos de la civilización. Vamos a estar caros. Mira... Eh, eh, doctor Peralta Cuando yo estaba militando en la izquierda Mi jefe político Me decía una cosa que yo después Con el tiempo era que yo entendía Y él vivía diciendo Mira Omar Este es un país de taparrabos Aunque tú lo veas con cadena Y con guillo de que luciéndole, Mentalmente son indios Tú no vayas que con mucha cadena Y mucho anillos Oye la mente de indios que la tienen y yo no lo entendía eso. Fue después. Eh, o, eh, oye, él eh, eh, decía, aunque tú lo veas, con guillo, con cadena, vaina, mentalmente son taparrabos, son indios. Y usted que vivió en la civilización y, y ve como solamente de esos pueblos, usted puede dar testimonio de lo que yo estoy diciendo. Porque es que es una cosa absurda tú, es una cosa... En todos los temas tú tuve que nosotros reflejamos el atraso visceral. Oye, ¿y cómo tú vas a decir que la vacuna, los países matándose por tener la vacuna, matándose están los países y acapararla porque quieren ellos vacunarse primero? Y aquí tú encuentras un disparatoso que no, que yo no me voy. Pero qué que es eso? No, pero es una, una, una cosa increíble. ¿Tú sabes lo que dijo Duterte es de Filipinas? El que no se vacuna lo vamos a fusilar. Fusilado, coño. Que, que si lo no fusila, fusila, pero riéndose lo fusila. Oye, los narcotraficantes lo tira de helicóptero y lo dice burlándose. No, no, yo lo mato. Oye, porque una vaina zurda si sí, lo mata, claro que sí. Delincuente lo mata. Oye, una vaina que eh, eh, es su santísimo. Bueno, y finalmente, la gente de la cámara de cuenta. Están bien cogidos señores Ese allanamiento de más de 10 horas Hay ya un debate de carácter jurídico eh, Pero eso no tiene precedente El periódico El Caribe Hace un editor bastante interesante Sobre lo que eso significa Porque le dan la misma madre A lo que en este caso es la impunidad eh, El órgano que está Y lo titula así qué vergüenza Qué vergüenza, dice el periódico El Caribe, el órgano que está para supervisar y vigilar cómo se utilizan los fondos de las instituciones del Estado.